mas também, obviamente, demonstrou que o património mundial é também um bom motor de fixação e de relação com a comunidade. Um, a professora Ana Paula Mendoeira, por motivos uh, pessoais, não, não pode estar hoje aqui presente. Um, eu pergunto à organização se um, está estabelecida alguma ligação virtual, se não, passaríamos ao próximo orador. Passamos ao seguinte. Uh, portanto, uh, vou apresentar. Boa tarde. A professora Almoneda Martínez, uh, que nos vai falar sobre voluntariado do património mundial uma ferramenta para a revitalização social e cultural do meio rural el uh, caso de San Milán de la Cogolla. La uh, profesora Almoreda Martínez es coordenadora coordinadora general de la Fundación San Milán de la Cogolla uh, y del su Centro Internacional de Pesquisas de la Língua Española. Muchas gracias. Bueno, quiero comenzar dando las gracias a la Subdirección General de Gestión y Coordinación de los Bienes Culturales del Ministerio de Cultura y Deporte por su invitación a participar en este octavo Encuentro Ibérico de Patrimonio Mundial que se celebra en el marco del 50 aniversario de la Convención del Patrimonio Mundial y que me permite compartir espacio con tan reputados colegas. Por supuesto, agradezco a todos su asistencia y su atención y les felicito porque han aguantado hasta estas horas. Como reza el, el título de mi ponencia, voy a hablarles de lo que ha supuesto para un entorno rural como es San Millán de la Cogolla, participar en la campaña de voluntarios del patrimonio mundial y cómo, efectivamente, el patrimonio puede ser un motor de dinamización cultural, social y económica. Somos todos conscientes, se ha dicho ya, que la riqueza del patrimonio cultural, tanto material como inmaterial en el mundo rural, en la península ibérica, es extraordinaria pero está claramente amenazada por fenómenos como la despoblación y la globalización. En torno a este patrimonio se generan ecosistemas culturales muy interesantes, configurados por una constelación de organizaciones que van desde las instituciones europeas, pasando por ministerios, gobiernos regionales y ayuntamientos, hasta llegar a las pequeñas empresas y a las asociaciones locales. En este contexto, la formulación de políticas culturales adecuadas, basadas en la coordinación de todas las entidades implicadas, puede hacer que el patrimonio cultural deje de ser un problema y se convierta en una solución para algunos de los retos que afronta el medio rural. Y eso es lo que tratamos de buscar con el modelo de gestión desarrollado por la Fundación San Millán de la Cogolla, ...en los monasterios de Suso y de Yuso y en su entorno. La fundación lleva cerca de 25 años generando cultura en y desde el medio rural. Como seguramente saben, y si no lo saben ya se lo digo yo, el 4 de diciembre de 1997... ...los monasterios de San Millán, de Suso y de Yuso fueron declarados patrimonio eh, mundial... ...y fueron incluidos en la lista de la UNESCO... Y un año después se creó la Fundación San Millán de la Cogolla con el objetivo, entre otros, de implantar en este conjunto patrimonial los principios de la convención. El Valle de San Millán de la Cogolla es un paisaje cultural monástico que se articula a partir de los dos edificios principales, Uso y Uso, y que abarca un territorio donde se conservan tradiciones, conocimientos, valores espirituales y modos de vida profundamente enraizados en la tradición monástica benedictina. Un territorio que nos habla además de los primeros textos escritos en español y de los caminos de peregrinación a Santiago de Compostela y en el que en la actualidad existe una intensa actividad turística y cultural que atrae a miles de visitantes y genera numerosos empleos directos e indirectos pero es también un territorio con una población decreciente y envejecida, dedicada fundamentalmente a la actividad agrícola y que en cierta forma, y hasta no hace mucho, se sentía desvinculada y no se implicaba en el cuidado del patrimonio cultural. La comunidad local es muy pequeña, apenas 200 personas residen habitualmente en San Millán de la Cogolla se sienten orgullosos de vivir en un lugar declarado Patrimonio Mundial, pero algunos de ellos no se consideran responsables del cuidado de este patrimonio y otros sienten que, desde que los monasterios fueron incluidos en la lista, las administraciones públicas no han tenido en cuenta sus necesidades e intereses con respecto al patrimonio que define la identidad de los vecinos de este lugar. Ha habido que trabajar y aún hay que seguir haciéndolo para conseguir una mayor participación ciudadana en los asuntos relacionados con el patrimonio mundial. A partir del análisis de esta realidad sociocultural, la Fundación San Millán de la Cogolla creó en 2007 el programa de educación patrimonial Emilianensis, Descubre los Monasterios de la Rioja, que fue reconocido con el premio Europa Nostra en 2011 y en 2021, en la categoría de Educación, Formación y Sensibilización. Nació para dar respuesta a una problemática detectada a nivel local, pero que es común eh, a, otros a otros municipios de similares características en el contexto español y europeo. El deterioro y la pérdida del patrimonio cultural, material e inmaterial en el medio rural debido a la despoblación. Este programa, diseñado especialmente para escolares, familias y para la comunidad local, se articula en torno a una serie de actividades divulgativas relacionadas con la historia, el arte, la literatura y los modos de vida en los monasterios de su y su entorno. Con ellas queremos concienciar a los ciudadanos, especialmente a los jóvenes, sobre la necesidad de cuidar, proteger y actualizar el patrimonio cultural y natural, involucrar a la población local en la vida cultural del valle y en la conservación y promoción del patrimonio, promover la participación ciudadana y generar identidad y tejido social, crear imagen positiva y realista del mundo rural para favorecer movimientos de retorno de población hacia el campo y descubrir en lo rural un ámbito para la innovación cultural y el desarrollo. En este sentido, apoyamos las industrias culturales y creativas como una forma de impulsar la economía en el mundo rural. A través del proyecto de artistas en residencia, buscamos, por ejemplo, transmitir una imagen positiva y realista del mundo rural para alentar a los jóvenes a regresar al campo. Cada vez es mayor la participación de los vecinos en las actividades promovidas por la Fundación, pero no solo eso. Lo más importante es que han surgido iniciativas ciudadanas desde las asociaciones locales e incluso desde particulares que ponen de manifiesto el valor del patrimonio cultural para la sociedad. Por citar algún ejemplo, en los últimos años, en San Millán de la Cogolla, se han creado dos asociaciones culturales que están trabajando en la recuperación y mantenimiento de elementos patrimoniales como las danzas, las fiestas o los senderos históricos. También se ha puesto en marcha una iniciativa privada para recuperar la antigua fábrica de harinas y convertirla en un espacio de conocimiento y difusión del patrimonio material e inmaterial relacionado con la producción y transformación del cereal. Y, sobre todo, hemos derribado algunas barreras que impedían acercarnos desde la Administración a los ciudadanos y a la inversa. Y estamos logrando, además, que las comunidades patrimoniales que participan sientan que forman parte de un proyecto común en el marco europeo. Este programa de educación patrimonial, que nació con apoyo de fondos líder, porque se concibió precisamente como un proyecto de desarrollo rural, se ha ido uniendo a lo largo de estos años a diferentes iniciativas internacionales que fomentan precisamente la participación ciudadana, como es Europa Creativa, la Red Faro, las Jornadas Europeas de Patrimonio, el Foro Joven de Patrimonio Mundial o, últimamente, la Campaña de Voluntarios de Patrimonio Mundial. La iniciativa Voluntariado de Patrimonio Mundial fue promovida por el Centro de Patrimonio Mundial de la UNESCO en 2008, en colaboración con el Comité Coordinador del Servicio Voluntario Internacional, con el fin de movilizar e implicar a los jóvenes y a las organizaciones juveniles en la preservación y difusión del patrimonio mundial. En 2020 fue incluido en la campaña el proyecto Un Muro que nos une, presentado por la Fundación San Millán. La pandemia nos obligó a posponer un año el campo de voluntariado y no se celebraría hasta el mes de julio de 2021, con una segunda parte que llevaremos a cabo este verano de 2022. El estado de conservación de los monasterios de San Millán, de Suso y de Yuso es muy bueno. Sin embargo, la cerca del monasterio de Yuso y los otros elementos patrimoniales que formaban parte del conjunto monástico, tales como eras, pajares, corrales, caminos, molinos, neveros, presentan problemas de conservación debido a que pertenecen a diferentes propietarios, que no son conscientes de su interés patrimonial para conservar la autenticidad y para preservar el valor universal excepcional de este sitio. Elegimos la cerca del monasterio de yuso por ser el elemento más visible como objeto de estudio en una primera fase, para llamar la atención sobre la importancia de estos elementos patrimoniales, en cierta forma invisibles, y comenzar así un proceso de estudio, recuperación y puesta en valor de los mismos, así como de sensibilización de la comunidad local y de las administraciones públicas. Con este proyecto abrimos una nueva vía de trabajo para alcanzar algunos de los objetivos eh, fundamentales de nuestro programa educativo, como son investigar y visibilizar un patrimonio cultural invisible, esto es, el generado por y para la actividad cotidiana en el mundo rural, hacer partícipe a la comunidad local y a todos los agentes responsables acerca del valor social del patrimonio y la necesidad de conocerlo, protegerlo y difundirlo, crear espacios de diálogo y de participación ciudadana para el estudio, cuidado, conservación y difusión del patrimonio mundial, donde se generen vínculos entre personas de diferente edad sexo, religión, procedencia y formación a través del patrimonio cultural. Sensibilizar a los jóvenes sobre la trascendencia que tiene el patrimonio cultural en sus vidas. Transferir conocimiento a través de la creación de experiencias conjuntas entre creativos, profesionales del patrimonio cultural y la comunidad local. Y por último, algo muy importante en la actualidad, ayudar a mitigar el aislamiento y el miedo causados por la pandemia involucrando a las personas en un proyecto común. Estos propósitos, por otra parte, vienen a dar respuesta a los objetivos estratégicos de las 5 Cs. ya saben, credibilidad, conservación, capacitación, comunicación y comunidad del Plan de Acción Estratégica para la aplicación de la Convención de Patrimonio Mundial 2012-2022 que el Comité de Patrimonio Mundial elaboró en 2011. Por eso nos ha parecido también interesante incluir en el programa un estudio de impacto social para identificar en qué medida la iniciativa del voluntariado mundial de la UNESCO en San Millán de la Cogolla está contribuyendo a desarrollar estos objetivos estratégicos. Es decir, si la realización de esta actividad se orienta a estos cambios estratégicamente definidos por la Convención ...del Patrimonio Mundial. ¿En qué consistió el campo de trabajo? Bien, durante 15 días, un grupo de 11 jóvenes, estudiantes y profesionales del patrimonio, procedentes de nueve países y de cuatro continentes, estudiaron y documentaron el estado de conservación de la cerca histórica... ...siguiendo los estándares de documentación patrimonial, incluyendo documentación fotográfica, dibujos y una parte verbal... Contaron para ello con el apoyo del equipo de la Fundación San Millán y de algunos vecinos de la localidad. La situación de pandemia limitó en cierto modo la interacción entre los jóvenes voluntarios y la comunidad local, pero esto no impidió que su presencia en el territorio despertara la curiosidad entre los vecinos. Los participantes trabajaron en cinco grupos a los que se les asignó diferentes tareas como por ejemplo el estudio de la composición original de la cerca, como la cimentación, la elevación, la parte superior de la pared, la presencia de elementos de refuerzo, como los pilares en diferentes puntos, el estudio del estado de conservación y la degradación generada por problemas estático-constructivos, por intervenciones posteriores, por ejemplo, la apertura de numerosas puertas y por factores medioambientales. Al terminar, cada grupo elaboró un documento final donde se recopilaron todos los aspectos estudiados. Los resultados obtenidos por los jóvenes voluntarios en 2021 serán, van a ser, el punto de partida para continuar el trabajo de estudio y documentación durante el programa de voluntariado de este año 2022. Para este año, para este verano, está previsto un campo de voluntariado, de seguimiento, con la misma organización que el del año pasado, que se centrará en las partes restantes de la cerca más vinculadas a la estructura urbana del pueblo de San Millán de la Cogolla. El proceso formativo se completó con un rico programa educativo sobre la Convención del Patrimonio Mundial, el Plan de Gestión de los Monasterios de Yuso y Suso, la documentación de estructuras históricas y el valor del patrimonio mundial para la sociedad, entre otros aspectos. Una excursión de todo un día por La Rioja permitió a los voluntarios familiarizarse y debatir sobre las diferentes prácticas de intervención en los espacios eh, patrimoniales ubicados en el Camino de Santiago, en la zona del paisaje del vino y en la zona de la sierra dedicada a la trashumancia y a la ganadería. Junto a estas actividades de sensibilización, también se realizaron actividades de socialización para promover la relación entre los jóvenes voluntarios y la comunidad local. Se realizaron acciones para implicar a lo largo del proceso de desarrollo a distintos sectores de la sociedad y para evaluar los resultados obtenidos. Algunos vecinos actuaron como informadores formadores de los voluntarios, ...transmitiéndoles el conocimiento sobre su patrimonio material e inmaterial... ...los propietarios de las fincas cerradas por la cerca del monasterio... ...les permitieron el acceso a las mismas y los acompañaron durante su visita... ...para explicarles qué tipo de intervención habían hecho en el muro. El último día se convocó a los vecinos de San Millán de la Cogolla... ...para mostrarles los resultados obtenidos durante el trabajo de documentación... Y el interés entre la comunidad local por esta iniciativa quedó patente en esa presentación que hicieron los jóvenes de su trabajo. Más de 100 vecinos acudieron a escuchar lo que tenían que decir y a intercambiar ideas y opiniones sobre el valor patrimonial de la cerca del monasterio. Podemos afirmar que esta experiencia internacional, desarrollada en época de pandemia, nos ayudó a reiniciar la actividad educativa con los jóvenes y con la comunidad local a minimizar el miedo hacia la pandemia y a intentar retomar la vida con cierta normalidad a través del patrimonio. Los resultados del análisis del impacto de la iniciativa del voluntariado mundial de la UNESCO, una de las muchas actividades promovidas por la Fundación San Millán para implicar a la comunidad local en los procesos del patrimonio mundial, demuestran que la implicación de la comunidad, la Quinta C, es la clave, para alcanzar los otros cuatro objetivos estratégicos a medio y largo plazo y, a través de ellos, colaborar a lograr algunos de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030. La Convención de Faro y la Estrategia 21 del Consejo de Europa nos proporcionan un marco teórico y metodológico muy útiles para promover la participación de la comunidad patrimonial, entendida en un sentido muy amplio, no reducida a lo local, sino abierta a la participación nacional e internacional. Este proyecto, en el que han colaborado con la Fundación San Millán varias instituciones y organizaciones, como el Ministerio de Cultura y Deporte, la Organización European Heritage Volunteers, la Cátedra UNESCO de Arquitectura y Desarrollo Sostenible y el Centro de Investigación Arquitectura Patrimonio y Gestión para el Desarrollo Sostenible de la Universidad Politécnica de Valencia, el Centro del Patrimonio Mundial, la UNED, la Comunidad de Frailes Agustinos, el Ayuntamiento de San Millán de la Cogolla y, por supuesto, sus vecinos, Ha reforzado la proyección internacional de este sitio patrimonio mundial y de su programa de educación patrimonial, ya que nos hemos integrado en la red de voluntariado que trabaja con jóvenes. La Fundación San Millán quiere seguir trabajando en esta línea para fomentar el intercambio cultural e intergeneracional y para apoyar a los jóvenes que quieren enfocar su futuro profesional hacia la protección y difusión del patrimonio mundial. Muchas gracias. Muito obrigada.